Venezuela 2019 es el país de la pos ¿Qué pasa cuando queda todo ese ratón y todo ese sentimiento de culpa? Es lo que estamos viviendo. Venezuela dilapidó recursos, dilapidó dinero y hoy es más pobre como nunca antes en muchísimas décadas de su historia. Se nota en el retroceso y se nota en la falta de acceso a bienes que tiene la mayor parte de la población. Lo que pasa es que hablar de pobreza en Venezuela da miedo. Y da miedo porque no queremos reconocernos como pobres. La cosa es así. El salario mínimo en Venezuela en este momento está rondando los 4 dólares al mes. Es menos de la mitad de un salario en Cuba, que ya es un salario miserable. El salario mínimo está impuesto por el Estado. El mismo Estado que decide que eso es lo que van a ganar las maestras, los bomberos, los policías, algunos puestos militares, los empleados públicos, los pensionados, y básicamente los condena al hambre. Ahora, parte de este dinero no es que viene de lo que el país trabaja o de los impuestos que se pagan. Es dinero que se inventan en el Banco Central de Venezuela. Es decir, el peso hoy día del presupuesto del Estado es muy distinto a lo que fue en años anteriores. Es dinero que se inventa, es dinero artificial, que aumenta la hiperinflación y, por lo tanto, la miseria en Venezuela. ¿Qué pasa con la pobreza? Que en este momento más de 80% del país es pobre. La pobreza extrema en Venezuela aumenta y aumenta y ha superado a la de casi todos los países de la región, algo que no había pasado en mucho tiempo. Además está acompañada de epidemias que volvieron, como la de la malaria, y que nos recuerda décadas terribles de la ruralidad en Venezuela pero, insisto, nos da miedo hablar de pobreza porque no nos asumimos como pobres y los venezolanos lo somos y lo seremos por un buen tiempo. Evidentemente, hay burbujas, hay espacios donde la gente todavía puede ser productiva y vivir de su trabajo, pero tiene muchísimo que ver con espacios ajenos a las lógicas rentistas, tiene que ver con espacios de autonomía que en este momento no arropan a toda la población. Pueden mantener el flujo económico de un sector y eso está bien, siempre va a ocurrir, pero el resto sigue excluido. Significa que el modelo en Venezuela fracasó y tiene que recomponerse de una manera que pueda satisfacer las necesidades de más y más personas. Ese es el rol de los políticos y es muy complicado. Que en medio de tantas emergencias haya políticos que hablen de cuáles van a ser los nuevos modelos de desarrollo, que sean incluyentes para todos y que además nos permitan ser nuevamente productivos, porque la productividad no la puedes decretar. Tratar de que más gente agregue valor en una economía significa deslastrarnos no solamente del chavismo, sino de muchos años de rentismo petrolero que en este momento no funciona eso significa que los venezolanos tienen que empezar a ser responsables no solamente de lo que ocurre con ellos en su casa o en su bolsillo, sino también de pensar cuáles van a ser los nuevos modelos para sostener a sus hijos, a los vecinos, a la comunidad. Y por eso la economía del conocimiento es tan importante. Quizás la de los recursos naturales siga siendo interesante unos años, pero no es para todos. Hay que apostarle más bien a otros sectores económicos innovadores, replicables y que le permitan a muchas más personas salir de la pobreza. Estamos hablando entonces de un reto completo, de un reto de políticas públicas y por eso es importante ver cuáles son los distintos planes de país que se están proponiendo para ver cuál se parece más a nuestros sueños. Soy Luis Carlos Díaz y análisis como este y mucho más los puedes obtener en patreon.com.